Soy integrante de la Asamblea Popular del pueblo juchiteco y por supuesto también este, eh, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, en donde iniciamos una ardua lucha en contra de los proyectos eólicos. Y nos están despojando de nuestros terrenos ancestrales, que son los terrenos comunales de Juchitán como al igual de muchos terrenos comunales de diferentes comunidades de la región del Istmo. En sí, todos se lo debemos a la base a la gente humilde que ha depositado su corazón, que ha depositado su tiempo, que ha depositado sus ganas y su sacrificio ante esta lucha. Exigimos un respeto como ciudadano, un respeto como oaxaqueño, un respeto como mexicano y sobre todo un respeto como indígena, porque somos de la comunidad zapoteca, de la comunidad vinizá, somos indígenas y con orgullo decimos de que nosotros respetamos y queremos que respeten nuestra forma de vida, nuestra forma de ser y nuestra forma de lucha. Exigimos la suspensión de las obras de las empresas transnacionales eólicas que vienen de manera ilegal e ilegítima a despojarnos de nuestro territorio.